Hola amigos, bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver muy rápidamente cómo mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control. Vamos a ir al logotipo de Windows y pulsamos eh, con el botón derecho del ratón o si es pantalla táctil una pulsación prolongada. Luego vamos a configuración ya con el, con el botón izquierdo del ratón o pulsación corta. Luego vamos a Bluetooth, bajamos hasta mouse, clic, bajamos hasta opciones adicionales del mouse, clic. Nos situamos en la pestaña de opciones de puntero, ya tenemos aquí la casilla que debemos marcar si queremos mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control, que sería esta opción. Estoy pulsando control y se ve como un círculo alrededor del puntero que nos facilita ver la ubicación del mismo. Vamos a aplicar y luego aceptar. Pues eso es todo, espero que os haya gustado, si ha sido así déjenme un like, de todas formas muchísimas gracias por la visita, un saludo.